hola hermanos de youtube cómo están este video se va a tratar sobre dos maneras dos métodos sobre cómo se puede viajar al infierno eh, vamos empezando por la por el primer método que es algo que yo ya eh, experimenté y por eso sé de lo que estoy hablando que precisamente es eh, lo que tienen que hacer primero que nada tienen que empezar tienen que hacer varios puntos clave lo primero que tienen que hacer es empezar como a alabar al diablo eh, eh, sería como bueno no quiero dar mal ejemplo no pero tendrían que como blasfemar de dios empezar a blasfemar de dios eh, y es este hacer este tipo de proceso y después de eso eh, empezar a alabar al diablo eh, y después de eso van a tener que eh, esperar hasta que sean las 3 de la mañana y ya cuando sean las 3 de la mañana eh, a que salga la luna ¿no? que esté la luna llena a las 3 de la mañana ir eh, a un bosque o en el campo en la oscuridad eh, y entonces ahí alinear su energía se van a tener que eh, sintonizar su energía a una vibración negativa eh, para que entonces eh, allí va a ser cuando ustedes van a tener que eh, hacer todo esto de pues eh, no lo sé, van a tener que expresarse te, van a tener ustedes que expresarse negativamente eh, y tener una energía muy pesada para que de esta manera eh, se pueda abrir un portal y de este portal eh, se pueda eh, salir un, un ser demoníaco. ¿no? Un, yo recuerdo que la, una de las veces que viajé al infierno eh, se me apareció una calavera blanca con cuernos y ella fue la que me llevó al infierno. ...entonces eso es lo que ustedes van a tener que hacer... ...ya cuando vean a este ser allí... ...ese ser se va a encargar de, de, de irlos a llevar a ustedes al infierno... ...él los va a transportar al infierno... ...y bueno ese sería el, el, el método... ...tienen que perder el miedo... ...y bueno esto hay que recordar que esto se puede usar para pedirle algún favor... ...o incluso para hacer algún tipo de pacto con el diablo... Eh, ...ahora sí vamos con la segunda forma... ...que la segunda forma es una forma muy interesante... Eh, ...y que bueno, ustedes van a tener que eh, teletransportarse al infierno... ...¿sí? teletransportación al infierno... Eh, ...este método consiste en visualizar el infierno... ...y sentir el infierno, tienes que sentir las llamas del infierno... Eh, ...tienes que sentir esas vibraciones bajas... ...y tócate así tu cabeza... ...y empieza a visualizar el infierno... ...como es... Impie ...tú nomás impie eh, empieza a imaginar cosas... ...empieza a, a, a, a ver las rocas que están allí... Em ...empieza a ver eh, como este, este, este, estas llamas saliendo de ahí... ...a estos monstruos... Eh, este, ...este lugar pues de características muy terribles... Eh, ...o sea empieza a visualizar todas las cosas... Eh, y luego esto empieza a sentir así como un lugar eh, que da mucho miedo y que donde hace mucho calor y donde la gente no está bien y de esta manera te vas a poder desmaterializar y te vas a poder teletransportar al infierno por cierto antes de continuar tengo que decirles que en el paso anterior se me olvidó decirles que es muy importante que ustedes dibujen el pentanograma eh, con letras de color rojo, con un pincel rojo, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo dejamos. Eh, bueno, eh, ya volviendo a, a la otra manera, sí es muy importante que ustedes este, visualicen todo para que se puedan materializar en el infierno. Si lo logran bien, eh, esto es muy importante, de igual forma recomiendo hacerlo cuando esté la luna llena, ¿sí? Porque la luna llena puede eh, teletransportarnos a, al infierno y si ustedes logran teletransportarse al infierno pues ahí es cuando se le ab les abren oportunidades pero también es cuando se les abren cosas negativas yo recomiendo no viajar en, al infierno hago este video porque la, a, hay gente que me ha estado pidiendo que haga un video de cómo viajar al infierno y, y bueno si sí, sí te puede dar a, a, hablemos claramente hacer un pacto con el diablo sí te puede dar beneficios eh, sí te puedes hacer muy rico eh, pero vas a tener que hacer una serie de cosas desagradables para lograrlo eh, y las cosas las desventajas es que se te va a acabar muy pronto esa eh, riqueza porque como dicen lo que viene pronto eh, pronto se va y el diablo es muy traicionero y te va a quitar todo ese dinero, esa riqueza. Y lo que va a terminar es que vas a terminar allí, en el infierno, quemándote toda tu vida. Entonces, por eso tienes que analizar toda esta, esta situación. Porque las riquezas y el gozo que ahí puedas obtener, nada más va a ser de unos cuantos meses, incluso unos cuantos años, cuando mucho. Pero esto no es para, la, para largo, ¿no? Entonces eso es lo que tienes que analizar. Que por cierto ya les estoy preparando un video en formato short. Eh, de lo que yo vi en el infierno cuando fui allí. Si quieres que haga un video sobre más métodos de cómo viajar al infierno. O teletransportarse. Eh, pídimelo en la caja de los comentarios. Eh, les cuento una de las cosas que yo vi cuando fui al infierno. Eh, me pasaron sus guardias que eran unos demonios eh, de estructura gruesa, eh, tenían picos por, to por todos, algunos tenían cuernos, y me pasaron a hablar con el diablo, cuando yo fui el diablo estaba ahí sentado en su trono, eh, y bueno ahí fue cuando empezamos a, a hablar, eh, yo viajé al, inf al infierno por una situación que no puedo comentar, ...no fue para hacer nada malo, ningún pacto ni nada de esto... ...pero sí este viajé y vi, vi cosas muy terribles allí... ...y lo que vi ahí es que había muchísima gente haciendo fila... ...para ir al infierno... Eh, ...sería el 7% de la población eh, estaba haciendo cola para ir al infierno... ¿Sí? ...estaban haciendo cola para, hacer, para hablar con el diablo, solo el 7% de la población, eh, bueno puede parecer que es poco, pero yo vi mucha gente allí, pero es el 7% de la población, bueno amigos de YouTube, eh, déjenme en los comentarios, eh, si quieren que hagan una segunda parte de este, de este tema, y bueno denle like, suscríbanse, activan las notificaciones, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias.